Buenas, buenas. Hoy vamos a hacer un banquito para jardinería. Así podemos estar cómodos a la hora de ocuparnos de nuestras plantas. Vamos a dejar en cada paso del video todas las medidas para que lo puedas hacer vos mismo. ¿Te parece? Lo primero que vamos a hacer es cortar todas las maderas al largo que corresponda, vamos a tomar las medidas y vamos dimensionando. Los cortes los vamos a hacer a 90 grados y para eso nos vamos a ayudar de la escuadra. Siempre trazamos primero y después cortamos. La madera que vamos a utilizar es de 22 milímetros o de una pulgada de espesor, siempre cepillada. La madera que estoy utilizando es una madera de pino y la podemos comprar ya dimensionada en el aserradero. Para este tipo de proyecto no necesariamente tiene que ser de pino, puede ser de eucalipto también. Es una madera blanda, fácil de trabajar y no es muy cara. Si bien yo estoy utilizando máquinas eléctricas, lo podemos hacer perfectamente con un serrucho o una caladora no necesitamos muchas herramientas en el caso que trabajemos con una madera que no esté cepillada o que sea reciclada tenemos que lijarla para dejarla bien plana para hacer el trabajo más fácil siempre nos conviene trabajar con una lijadora orbital, roto orbital o una lijadora de banda para hacer el trabajo mucho más fácil. Si no disponemos de estas herramientas podemos utilizar un taco o una lija y vamos subiendo el grano cuanto más fina necesitemos que quede la superficie. Empezamos a presentar las tres maderas principales para hacer nuestro banco. Nos vamos a ir ayudando del metro para ir dimensionando dónde tenemos que poner las maderas de las patas. Nos ayudamos con la escuadra para que quede bien a 90 grados. Como la madera que estoy utilizando no está bien cepillada, lo que tenemos que hacer es hacer un rebaje con el formón para asentar las dos patas y que quede bien apoyado hay que centrarlo bien para que quede bien simétrico nos ayudamos con la propia pata para hacer las marcas La recomendación siempre es marcar la parte que tenemos que sacar, con el lápiz lo marcamos dentro de la superficie que tenemos que comer con el fórmulo. Para que el trabajo quede con una mejor presentación vamos a marcar en las puntas para hacerle un recorte a 45 grados y de esta forma va a quedar estéticamente mejor y va a hacer que no nos enganchemos con los bordes cada vez que nos movemos en el banco. este caso hago los cortes con la ayuda de la sierra circular, utilizando la guía de corte puesta a 45 grados. De no contar con esta máquina lo podemos hacer con una sierra sin fin, lo podemos hacer con un serrucho, con una caladora o simplemente ir gastándolo con una escofina en cada uno de los bordes, pero siempre es fundamental tenerlo bien marcado con la escuadra para que nos queden todos iguales. Con el gramil lo que vamos a hacer es buscar el centro para poder marcar un triángulo en la parte de abajo de las patas y que nos queden cuatro puntos en donde el banco se pueda apoyar. Si no lo hacemos, alguna piedrita puede hacer que tambalee el banco y apoye en cualquier lado. Todas las medidas son las medidas que yo utilicé, cada uno puede hacer su variante si lo necesita más alto más ancho que tenga alguna estética diferente. Eso lo puede ir adaptando cada uno mientras lo van haciendo. No es necesario seguir un plano al pie de la letra y de esta manera podemos acercarnos más a lo que necesitamos. Con cualquier madera recta o con una regla podemos unir los puntos que trazamos. De esta manera nos va a quedar un triángulo. Primero le había dado una medida de 5 centímetros desde abajo, pero no me convenció. Vamos a darle 6, queda más linda, queda más estético. Esto es lo que les decía anteriormente, cada uno lo va a ir adaptando en función a cómo va quedando. No hay medidas mágicas para esto. Nos podemos ayudar con una prensa, agarramos la madera contra la mesa en el borde y con un serrucho lo podemos ir cortando siguiendo la línea. Siempre tenemos que tener en cuenta que el serrucho tiene que trabajar de la línea hacia adentro para que no nos metamos adentro de la pieza. A la pieza que vamos a utilizar como asiento les había dicho que teníamos que hacer un rebaje porque no estaba bien derecha. tengo para cepillarla, lo que hago es con el formón ir haciéndole el plano solamente en la parte donde tiene que asentar la madera de la pata lo voy a hacer de los dos lados ahora les voy a mostrar que no estaba apoyando muy bien por eso tenemos que hacer este detalle si la madera está bien derecha puede que no necesitemos hacer este rebaje pero en este caso lo creí conveniente así el banco apoya bien vamos a probar con la madera que asiente bien y que no se mueva como podrán ver la madera está sin cepillar y no se asentaba correctamente para poder hacer el corte vamos a poner la parte del filo hacia afuera y vamos a darle unos pequeños golpes marcando todo el contorno de la parte que tenemos que rebajar. Después con el formón, con el filo hacia arriba, vamos a ir gastando de a poco, desgarrando la madera hasta que nos quede un plano. Podemos utilizar varias medidas de formón. Podemos utilizar el formón grande cuando trabajamos a favor de la veta de la madera y con el formón chico cuando tenemos que trabajar en forma transversal ahora sí quedó bien vamos a realizar el corte con una caladora el mismo corte que yo había hecho con el serrucho en la primera pata en la segunda decidí hacerlo con una caladora de esta forma les muestro dos maneras de hacer el mismo trabajo con la caladora lleva mucho menos esfuerzo y es mucho más rápido Con el metro ahora vamos a buscar el centro entre pata y pata. Hacemos una marca. Y con la escuadra nos ayudamos para hacer una línea. Vamos a hacer una marca para saber dónde vamos a poner los tornillos. ahora con un listón de 2 pulgadas por 1 pulgada vamos a hacer las escuadras de refuerzo con este listón primero nos aproximamos y hacemos una marca a 45 grados en una de las puntas de esta manera nos va a ser mucho más fácil trazar el largo total nos ayudamos con el metro para hacer una aproximación del corte final una vez que lo trazamos lo cortamos una cara a 45 grados y la otra medida a otros 45 grados, pero para el otro lado. Entre uno y otro plano nos tiene que quedar a 90. Con una mecha de 2 milímetros y medio vamos a hacer los agujeros para los tornillos que van a agarrar la tapa con las patas. Si tiene una mecha con cabeza fresada, mejor así entra la cabeza del tornillo adentro de la madera. Si no, una vez que está hecho el agujero con una mecha más grande, le hacemos la hendidura de la cabeza una vez hechas las dos escuadras vamos a probarlas siempre teniendo en cuenta que las dos patas estén bien a 90 grados Con el gramil marcamos el centro para que nos quede bien centrado en el ancho. Hacemos los agujeros pasantes para que agarren las escuadras. Una vez que hicimos los agujeros, presentamos los tornillos y agarramos de un lado. Cuando nos aseguramos que quede bien escuadrado, hacemos el agujero en la pata. Hacemos el otro agujero, ponemos todos los tornillos, volvemos a verificar, de esta manera nos va quedando el banco armado. La prensa nos sirve de gran ayuda cuando tenemos que armarlo. Nos ayuda a poner los tornillos y de esta forma no se nos mueve. Podemos verificar con la escuadra que esté todo bien y ahí metemos el segundo tornillo. ¡Epa! Bah, quedó torcido. Limpiamos bien la zona y verificamos cuál es la pata que está chueca. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Todo tiene solución. Para que nos quede estéticamente prolijo, vamos a marcar con el gramil y con el metro a dónde vamos a poner todos los tornillos. Vamos a utilizar la misma medida de un lado, del otro, y de esa forma nos queda fuerte y bien agarrado vamos a seleccionar el largo del tornillo para que no salga para el otro lado una vez que tenemos el banco ya listo lo podemos lijar vamos a ir trabajando con una lija redondeándole los bordes para que no lastime a veces quedan un poco filosas las maderas y con una lija un poco gruesa vamos a sacarle todos esos bordes después le podemos ir subiendo el número de la lija y de esa manera le vamos dando una mayor suavidad yo lo estoy haciendo con la lijadora roto orbital es una gran ayuda y facilita muchísimo el trabajo. Si no, esto lo tenemos que hacer todo a mano. Lo que recomiendo siempre es cuando lijamos a mano, trabajar con un taco de madera bien plano y envolvemos la lija en ese taco de madera. Un secretito. Vamos a lijar los bordes de la parte de abajo para dejarle un chanfli que no queden vivos. Si no, cada vez que corremos el banco se va a astillar la madera y va a quedar muy feo. Bueno, ahora viene la parte estética, vamos a teñirlo, yo lo que suelo hacer es darle una mano con tinte y thinner para que se seque rápido, vamos a elegir un tinte del color que más nos guste, tengan en cuenta que la madera no siempre queda con el mismo color dependiendo el tipo de madera que utilizamos, a veces tenemos maderas más claras, más oscuras y el tono nos puede variar según la coloración de la madera. Una vez que lo terminé de teñir, le di una mano de barniz. Quedó lindo, ¿no? Bueno, ahora lo único que queda es que se animen a hacerlo ustedes. Y ya saben, tienen todas las medidas, con pocas herramientas lo pueden resolver, no tienen excusa. Y a la hora de trabajar con sus plantitas, se van a acordar. Un banquito hecho por ustedes. Nos vemos en el próximo